incluso asustan las imágenes del desmayo de Nico Xera, el doble campeón del mundo español que esta noche y madrugada iba a pelear por el, por el oro olímpico, pero después de sufrir la táctica del ahogamiento pues queda fuera de esta posibilidad de, pe de pelear por la por la medalla de oro olímpica. Primero de todo, no sufráis, que está perfectamente bien físicamente hablando en, en, cuanto, a, en cuanto a salud. Evidentemente muy decepcionable hemos visto eh, llorar después de, de, quedar, de quedar eliminado, pero como sabéis Nico Xera, doble campeón del mundo español, forma parte del equipo Toyota del Star Your Impossible. Al igual que nosotros. Entonces esta noche y madrugada hemos estado ahí vibrando y animando y hace unos días tuvimos la suerte de poder entrevistarle, pelear, preguntar y, joder, ya que tenemos todo, todo este contenido de tanto valor, más allá de la decepción que se habrá llevado hoy, Nico, ánimo, fuerza, son tus primeros Juegos Olímpicos, tienes 25 años, seguro que vienen muchos más. Eh, pero vamos a ver estas imágenes de una bestia parda tanto dentro de la pelea como también humanamente cuando sales de ella.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 tengo, tengo que un poquito No, no, no vas va bien, vas bien Lo que pasa es que la talla he cogido, así te agarras menos Notas que te queda muy justo Bueno, como no sé cómo, si tendría sí. que agarrar mucho más o no pues... pues mira Esto debería aquí tener un poquito más Vale para, Pero así es mejor porque lo que te digo Como se trata de agarrar, agarrar, agarrar pues Cuanto menos, cuanto menos te agarres mejor Cinturón negro te uh. vas a poner, uh. ¿vale? ¿vale? Vale, vale, vale Esto es una presión ya para empezar, sí. ¿no? Esto aquí, perfecto Ahí está. Ya está. Ya está. Miquelado, ¿no? Se ríe el tío. <risa> Se ríe porque él, él, él es el que te va a pillar para entrenar. Ah, <risa> te está esperando. Uf, te a la de buscando. tres, a la de dos y a la de uno. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Vamos a empezar con camaradería, pero luego ya nos vamos luego empezamos. a... <risa> luego empezamos. Ahora no, tranquilos. No, ahora tranquilos y luego ya, ya <risa> veremos. Oye, eh, ¿cómo llevas la presión? Eh, pues se nota porque voy número uno del ranking mundial. Now Después de quedar campeón del mundo, ya tenía esa presión porque ya cada competición que iba era como tengo que ganar, tengo que ganar y la gente pensaba en Tienes que ganar, tienes que ganar, todos eran la presión. ¿no? Al principio me costó, era, era difícil, era complicado, pero ahora mismo lo veo de una forma positiva, que es como si la gente me ve ganar, es bueno, y no, no tanta presión. Siempre va a haber un poco, yo creo que es necesario tener un poco de presión, pero tenemos que aguantar todo, es así. Pasa que la presión también ya te la autoimpones tú mismo. El otro día te veía en una entrevista que hablando de los Juegos, ¿no? y decías: pero No, no, Juegos Olímpicos solo puedo pensar en el oro. No en, bueno, vamos a hacerlo bien, tal, no sé qué. Sí, mi, mi mentalidad es, es así y, y, y no, por, no por nada, sino por todo lo que estoy dando a diario, no me sale, en mi cabeza no hay otro resultado. ¿no? Que luego puede pasar cualquier cosa porque ha pasado en competiciones he perdido y de eso aprendemos pero en cada competición no voy con otra mentalidad que no sea ganar. Ahora vienen dos gordas, o sea, doblete. Campeonato del mundo, Juegos Olímpicos prácticamente en un mes. Sí. Eh, el hecho de que pueda haber eh, ahora en la recta final alguna lesión, algún contratiempo. Cuando llega el momento de darlo todo, por lo que has estado preparándote los últimos... Sí. Bueno, ya no cuatro, sino cinco años en este caso. Sí. Eh, y, pero en definitiva, toda tu vida, que son, son estos Juegos Olímpicos, ¿Cómo se afronta eso y cómo es esta recta final? Sí, es verdad que siempre pues, pude que pienses, pero la mentalidad, pues, yo pues, por lo que prefiero, es que te puede pasar en cualquier entrenamiento. De aquí no podemos pensar, si yo voy al campeonato del mundo, imagínate y digo, ¿y si me lesiono quedando un mes antes? No es que me puedo lesionar entrenando. Y, y siempre estoy entrenando al 100% y El campeonato del mundo es un campeonato muy importante para hacer y, y para verme a mí mismo y para competir. This is her queendom. Please respect her rule. No. Oh, oh, what a mistake! What a mistake that was! Come on the leg the right Oh My goodness me! That was huge! That was fantastic! Brilliant finish to a, wow. a great, great <laughs> match! Second world title for Shiraz Desvile! Tú tienes 25 años. Tres sesiones diarias, siete días a la semana, controlando el entreno, controlando la comida, controlando el descanso. Eh, ¿Lo ha sacrificado todo? ¿Merece la pena? Sí, sí merece la pena. Sí, no, no, no lo estoy. Yo disfruto también, aparte el disfruto con lo que estoy haciendo, es, no solo se disfruta con el objetivo, sino yo creo que lo más importante es el camino. Y, y esto es, yo soy muy feliz porque hago lo que me gusta y disfruto con lo que hago. Es duro el camino, no digo que siempre estoy súper feliz, súper contento, porque es muy duro, pero disfruto con el camino y con el objetivo evidente, cuando llega la medalla ya es el, el top de felicidad, pero hay que disfrutar del camino. ¿Cómo llevas el fracaso? Es una, es una palabra como que suena muy contundente, sí. ¿no? Eh, ¿Qué significa el fracaso para ti? ¿Cómo lo afrontas? ¿Te da miedo en algún momento? Siempre también hay un poco de miedo de, de todo, un poco de miedo, un poco de nervios. Yo creo que nervios, miedo, siempre tienes antes de una competición, cuando tienes algo importante. Yo creo que, yo creo que es necesario tener un poco de eso y un poco de nervios. De, si no tienes nervios a la hora de competición, eso es que te da igual. Yo siempre le digo, yo estoy nervioso, digo, normal. Y la gente me pregunta, ¿y tú? Y digo, yo también. Y digo, jamás vais a tener una competición que no os pongáis nerviosos. Algo que os importe os vais a poner nerviosos. Y eso es, eso es que siempre, o sea, tú dices, no se te nota. Eso es otra cosa. Ya. Pero todos nos ponemos nerviosos porque todos nos exigimos y todos queremos dar lo mejor. Y, y, y el fracaso, ¿cómo lo llevo? Pues muy, para mí es muy duro. Porque ya te digo, si todo lo que estoy haciendo cuando algo no sale bien, es un golpe duro, pero también tenemos que tener la mente fría, la cabeza fría, y es lo que podemos aprender. Una de, de las cosas más importantes que podemos aprender es de, de esas perdidas. Y yo todo lo que he aprendido no ha sido ganando tanto, sino cuando perdía. Cuando perdía y la siguiente vez que se salía a la competición no cometía ese mismo fallo. ¿Qué es? Tu maestro para ti, cuando además a la edad que viniste para aquí, tan joven, con cambio de país, etc., él ya ha puesto por ti, ya tenía tan claro que, que aquí había un, un campeón. Sí, eh, bueno, yo llegué con 14 años, 13, 14 años, y, y Kino ve en todos los que pasan aquí, eh, ya son parte de la familia. Aquí son todos. En mí ha visto, evidentemente, pero en, mucha gente lo ve, ¿no? En mí ha visto, pues, que yo quería conseguir, en otro ve que es súper técnico, en todos ve cosas buenas, ¿no? Pero sí que es verdad que en mí lo que ha visto es que mmm, igual no era... Yo, por lo menos, la sensación que tenía, ¿no? Él dice que yo era súper técnico, tal. Yo, yo considero que no era ni tan técnico, ni tenía muchísima fuerza, pero tenía ganas. Y, y iba, iba a, a morder, ¿no? Por así decirlo. Iba, iba ahí de, con... Y se, me, se veía ese compromiso desde el, los 14 años, tenía esa, esa capacidad de, voy a... Me tiraban una vez, me levantaba y otra vez me tiraban, me, otra, otra, cuatro o cinco veces me tiraban, me levantaba y le decía, otra vez, vamos a hacer el siguiente. Y, y, y volví a hacer otra vez con él si me tiraba, y cinco veces, hasta que dejaba de ser cinco, luego yo le tiraba dos, luego cuatro yo y él nada, no sé qué, y así iba poco a poco. Y eso era, hasta me decían, déjame ya, sabes, <risa> te he tirado ya, hemos hecho cuatro randores déjame, no podía, y digo, otro, y otro, y otro. Y él desde, desde pequeño, pues él vio eso, ¿no? Y para mí es el maestro en, dentro del tatami, fuera como mi padre, pero cuando tiene que estar aquí, es entrenador, y tiene, cuando me tiene que exigir, me tiene que exigir, cuando me tiene que decir las cosas, me tiene que decir las cosas, y así como me gusta a mí también, que me sean sinceros, y cuando algo hago mal, me dicen, esto está mal. A veces dicen que, pues eso, que, que la, la verdad duelen como puñetazos. Duele. Eh, ¿Alguna vez te ha dolido tanto Vete a tomar por culo. Eh, jamás le he contestado. Le puedo preguntar a, a mi maestro. Cierro la boca. Me duele muchísimo. Y, y nos exige muchísimo en cada entrenamiento. Muchas veces parece que va más con el otro ¿no? cuando lo pues estoy haciendo. Porque él intenta presionarnos lo máximo aquí. Para luego en la competición, cuando la gente grite, cuando el público, cuando el árbitro no dé o no dé esa sanción que tú crees que se lo merece y tal, no te gestione This is el problema. A queen, no, ¿no? decir, vale, room. lo normal. Nico, el mejor yudoka del mundo y la mejor persona del mundo que he conocido. Yo os he visto en, os he visto en, en charlas cuando te hacen las preguntas sí. que les hacen por redes y tal, y, y se te ve súper cachondo, súper suelto y tal. Pero yo me imagino que tiene que haber momentos que le tienes que cantar la cartilla y decirle: mal, bien, esto. Hmm. Pues bueno, explícame cómo se hace esto. Sí, cuando hay que hacerlo, está claro que lo hago, porque eh, él me importa muchísimo y. Y, pero de todas maneras es una persona muy disciplinada, entonces hay que llamar la atención muy pocas veces. Pero sí hay veces que, que yo considero que hay cosas que tiene que mejorar y entonces se lo digo. Bueno, yo les pongo muchas veces al límite, al, al 100%, ¿no? de, digamos de, de cabreo, ¿no? de, de estrés, no para ver cómo responden. Para mí es muy, muy importante porque el judo es muy estresante en la competición y entonces tú tienes que tener esa capacidad de, aun estando súper estresado, ser capaz de, de razonar siempre con algún objetivo. Yo estoy preparando la siguiente competición. He perdido esta pero preparo la siguiente. O sea, eh, yo les enseño aquí a no rendirse, a ser valientes, a enfrentarse a los problemas. Los problemas es ese que siempre me sacude aquí en el club y en vez de coger y me quedo en casa, vengo aquí y me enfrento con él. ¿no? Es como la vida, el judo es la vida. O sea, te vas enfrentando problemas y lo vas solucionando. Lo vas solucionando a medida que, que te vayan, se vayan formando. Eh, si te escondes, o te, te pones a llorar, no solucionas nada hay que enfrentarse a los problemas, ¿no? y eso es un poco por lo que yo enseño ¡Uy, uy, uy! no le pesas nada para él, ¿eh? no, no ¡Una, dos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Loco! Pero esto se avisa, tío Que yo pensaba que me dejaría caer así Cada vez estoy cayendo más cerca de aquí, ¿eh? Esa gira la cadera, gira la cadera ¿Así? Sí, sí, Celebro poco, celebro poco así Como tú quieras Perfecto, tienes buena cadera Ya sabes muchas técnicas hay que bueno. aplicar ahora en un randori Vale, un es que grandori. Muy poquito, ¿eh? Un randori es, te... es un ramo. Sí, un sí, ramo, más rao. o menos 4 o 5 minutos. Vale. De entrenamiento, pero vamos tanto, a hacer ¿no? menos, vamos a hacer menos. En vale. el momento que tú ya estés un, un poco agotado, me haces una... Vale, yo haré... Sí, eh, vale. te daré un poquito más. Vale. Las técnicas que has aprendido, ¿eh? Vale. Y ahora tengo que intentar agarrarlo. Sí, los sí, los sí. Pero va no te va a dejar y hazlo lo que tienes. Eso. Estaba volviendo. ¿Qué pasa Estíate. <risa> <risa> ¿Qué ahí? Estírate. ¿Qué haces ahí, arrojado? Sigue. <risa> muy bien, macho. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! <risa> <¡Holo>, Uf. chaval! <risa> Se estaba volando y ya me estaba doliendo. <risa> <risa> uy, ¡Hoy, hoy, Bien, ¿no? Sí. Arriba, arriba. Te voy a matar. Yo puedo. Ah, sí. Yo puedo estirar No comes. Uh. Vale. Uh. Espera, ahora saludáis otra vez. Espera, no, pero saludo así. Has ganado tú. Uh. Gracias. Uy, nombre, gracias a ti. Uh. Uy. Muy bien, ¿eh? Madre mía. Es la primera y la última vez. Yo creo que cansa más esto los 700 kilómetros oh. entran. Muchísimas gracias. gracias. ¿eh? Has aprendido muy rápido. <risa> gracias. Un Ahora, placer. Mucha fuerza, mucho ánimo, mucho foco, ya por el mundial y luego, luego por los, los juegos. Juegos. Muchísimas gracias. Encantado. Gracias al equipo, gracias a todos. Muchas gracias. ¡Vamos para allá! <risa>